Hola Mona, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Me da dos chusitos, por favor. Mucho gusto, ya te atiendo. Dale. Ya soy nivel 60 en Overwatch. Uy, hermano, yo estoy rankeando para ver ¿A dónde llego. Sí, permiso. <risa> <Me intergrabas>. Gracias. <risa> Harry, se está haciendo como tarde. ¿Por qué no te quedas en la casa?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 Que piensas hacer más habitaciones? Se es No, no pienso hacer nada con ellos. Yo sé que es triste, men, pero deberías me alquilar. Hombre, ya te he dicho más de una vez. No, no, no voy a hacer nada con estos cuartos. Ya, relajame. Sigamos. Emma, ¿y desde cuándo te gusta? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? De la Tacha. ¡També! A mí me gusta eso. Usted sí sabe que me único interés. Lo único que me gusta es los videojuegos. Pues es que estuviste preguntando de muchas cosas de ella hoy ¿no? pues, Bueno, si me gustara qué? bueno no tengo ni manera de la oportunidad con ella Pues deberías intentar algo Cualquier cosa, agregarle en Facebook, por ejemplo No, pues... ¿Cómo se te ocurre? Igual voy a perder el tiempo Porque es que el novio de ella es como un Superman Yo no soy nadie Pues si no lo intentas nunca vas a saber pero es que siempre te gano acá, hasta en los juegos eres así. Ah, ¿Solo te pongo una gran? De una. Già le mando la subito. Perfetto. Vale. Book. We are the future.